Vamos a empezar la segunda parte de la mesa de músculo esquelético. Eh, ha habido un, un cambio, eh, dos, dos cambios. Dos cambios. Que descansen Isaac e Irene y contamos otra vez con Rute Santos y con dos compañeros nuevos. Eh, vamos a empezar eh, hablando de, de muslo y va a hablar del tema José Tomás Sánchez, compañero técnico ecografista en el Hospital Quirón Salud de aquí de Madrid. ¿Jose? Buenas tardes a todos, muchas gracias a la organización por habernos invitado. Voy a hablar dos veces, eh, tengo dos charlas, una del de protocolo de exploración del muslo y de la cadera y la segunda charla vamos a hablar un poco de la patología asociada. ¿vale? He querido enfocar esta charla un poco a nivel práctico porque realmente tenía mucho que decir y poco tiempo para decirlo. Entonces eh, he intentado que sea una manera un poquito sencilla para que os quedéis con conceptos claves de cómo se tiene que explorar el muslo y la cadera. Entonces, eh, primero vamos a ver el compartimento anterior del muslo, que es el aparato extensor. Luego vamos a ver eh, el compartimento posterior, que es el aparato eh, flexor. Luego vamos a ver eh, el compartimento in, eh, interno y por último vamos a ver la cadera eh, y además lo vamos a ver de una manera un poco básica porque no, no da tiempo para mucho más. Entonces, bueno, eh, ¿qué es lo que hay que ver eh, cuando exploramos la cara anterior del muslo? Pues, básicamente, eh, vamos a ver la musculatura del cuádriceps. ¿vale? Entonces, el cuádriceps eh, está compuesto por eh, los músculos vastos, que en realidad es uno, y que tiene una inserción diafisiaria, y el recto anterior, que este sí que es más superficial, y tiene eh, dos eh, inserciones eh, a nivel proximal y una a nivel distal, junto con las fibras que forman el, el tendón del cuádriceps. Entonces aquí tenemos, como veis, el recto anterior, vale, que es el músculo más superficial, y por debajo de él tenemos los vastos, que tenemos el vasto lateral, el vasto intermedio y por debajo de este pues está el vasto medial, ¿vale? Esto es un corte eh, anatómico donde vemos por aquí el recto anterior, vale y aquí lo que conforman todos los bastos, ¿no? el, el externo, el intermedio y el interno. En la resonancia veis la correlación anatómica, que aquí tenemos el recto anterior, ahí tenemos el vasto externo, el intermedio y este de aquí pues es el interno. ¿Cómo se ve en ecografía? Pues exactamente de la misma manera, porque los, los cortes que estamos haciendo son exactamente cortes axiales. Es decir, vamos a mirarlo de una desde una pro eh, proyección anterior hacia posterior. ¿no? Y entonces tenemos, como veis, el recto anterior, que es el músculo más superficial, ¿vale? Y que además eh, es muy fácil de, de saber cuál es, ¿no? Y orientarte dentro de del aparato extensor, porque este músculo, aparte de ser anterior. Tiene una peculiaridad que es que tiene un septo intermuscular que es muy característico de él. Luego tenemos el vasto intermedio que va por debajo del recto anterior. Y si nos vamos ya hacia eh, medial, tenemos el vasto medial ¿vale? y aquí veis que se correlaciona con el vasto intermedio. ¿no? O sea, es decir, forman eh, una, un músculo casi único. Lo mismo pasa con el lateral. Si veis, tiene como un seguimiento desde el vasto intermedio, ¿vale? Es un músculo grande que tiene una inserción proximal que es diafisiaria y luego da fibras, los cuatro músculos, para dar el tendón cuadricipital. ¿Vale? Aquí lo podéis ver otra vez que el, el recto anterior es el superficial y el vasto intermedio pues es el más eh, profundo. Y aquí está pues eh, la diafisis femoral, ¿no? Perdón. ¿Cuáles son las inserciones del músculo más importante que tenemos que eh, explorar en la ecografía de, del aparato extensor? Pues desde luego, sin ningún lugar a duda, y el que más selecciona por excelencia es el recto anterior. Los bastos son músculos muy grandes con una inserción muy potente a nivel de diafisario y, lógicamente, eh, el que más se lesiona es el recto anterior. vale. Tiene dos inserciones eh, proximales, que una de ellas es el, el tendón indirecto del recto anterior y otra es el tendón directo. Y una inserción distal que da el tendón cuadricipital. Y esto eh, es muy fácil de visualizar, porque si seguimos el recto anterior, vale. Si queremos ver el tendón indirecto lo único que tenemos que hacer es seguir el septo intermuscular ¿vale? entonces según vamos subiendo hacia eh, cefálico el, el septo se nos va a ir hacia, hacia el lado ¿vale? y va a terminar en la espinela anterior inferior como veis en la imagen ecográfica vale aquí y aquí se va para acá ahí en el ladito tenemos el septo y si nosotros seguimos el septo vamos a, a ver el tendón indirecto que es este de aquí, ¿vale? Esta es la espina anterior inferior y este sería el tendón indirecto del recto anterior. ¿vale? Se inserta, perdón, se, se inserta en la ceja supracotiloidea, ha dicho en la ilíaca eh, anterior, pero ese es el directo. Eh, el recto anterior es eh, el responsable. Este excepto es el responsable de que el recto anterior tenga una morfología peculiar, que se dice que es una morfología bipenneada, es decir, en forma de pluma, ¿vale? y hay una lesión que luego veremos en la segunda exposición que se llama The Gloving Injury y que os explicaré luego, ¿vale? Por esto de la morfología biperneada, que algunos diréis, ¿qué, ¿qué coño es esto? Pues luego os lo contaré. El tendón directo es una expansión eh, de la aponeurosis anterior totalmente. Eh, también es muy fácil de seguir porque realmente si tú sigues eh, la fascia anterior del recto anterior pues va, eh, te va a dar el, el tendón directo, que este sí que se inserta en la espina cantina inferior. Este es un poquito más difícil, a lo mejor, de ver, porque en, para explorarlo necesitas eh, hacer una angulación y en una superficie lisa, pues angular, pues a veces es un poco complicado, no, según la grasita que haya, etcétera. Pero bueno, eh, si sigues la, la fascia anterior, pues eh, al final vas a, te va a resultar el tendón directo. ¿Vale? ¿Cuál es la inserción distal? Pues el tendón cuadricipital. Este se inserta en la patela, es un tendón que es súper grande y que es súper fácil de ver. ¿Vale? Aquí tenéis la patela y eh, tenemos también un receso, que es el receso suprapatelar que está debajo del tendón. Este tendón, pues eh, la verdad es que se lesiona poco porque es un tendón bastante grande, pero bueno, luego vamos a ver algún caso de alguna rotura de este tendón. Eh, decir también que este tendón participan todos los músculos, tanto, el, tanto los bastos como el recto anterior dan fibras para formar este tendón. Eh, en la ecografía de, de la, del aparato flexor, pues vamos a ver los músculos isquiotibiales, que eh, principalmente están compuestos por el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso, pero también a, vamos a ver dos músculos agregados, que también son músculos aductores, que son el recto interno gracilis y el sartorio, que estos vienen de, de adelante para atrás. ¿vale? Entonces también se va a explorar en la, en la ecografía posterior. Eh, como veis aquí, pues tenemos el bíceps femoral, que es el más lateral, que está eh, aquí, seguido de ellos el semitendinoso, el semimembranoso, y en este corte no se ve, pero luego tengo un corte donde sí se ven que están el recto interno y el sartorio. Entonces, eh, aquí me gusta decir que hay que buscar una cosa para explorar y orientarte dentro de la, del compartimento posterior, que es la estrella de Mercedes. Hay que buscar la estrella de Mercedes. ¿Qué es esta estrella de Mercedes? Pues no es más que el tabique eh, interfascial entre el bíceps femoral y el semitendinoso en los lados y el tabique interfacial entre el semitendinoso y bíceps femoral con el aductor mayor, que es el músculo que tenemos por eh, debajo de ellos dos. En el centro que tenemos, pues un gran nervio que es el nervio ciático ¿vale? y que también es posible explorar. Si nosotros nos orientamos y buscamos aquí la estrella de Mercedes... Tenemos aquí eh, el nervio ciático, ¿vale? Y esperar por qué... Ah, vale, la estrella de Mercedes aquí, me voy a girar un poquito por aquí que no veo. Este es el nervio ciático que como veis es un nervio bastante grande, ¿vale? Y tenemos aquí esta fascia, ¿no? que es la fascia, eh, o sea, el tabique interfascial entre el bíceps femoral y el semitendinoso. Y por debajo, este de aquí es el aductor mayor. Entonces, cuando buscamos esta estrella de Mercedes, si nos vamos hacia lateral, o sea, hacia externo, vamos a tener el bíceps femoral, que está compuesto por dos cabezas. Una un poco más superficial, que es más larga, y una eh, un poquito más profunda, que es eh, más corta. ¿no? Tenemos la cabeza larga del bíceps femoral y la cabeza corta del bíceps femoral. Este músculo eh, es, con diferencia, el que más se lesiona en el compartimento posterior. Entonces, eh, es muy fácil de explorar porque si ya sabemos dónde está la estrella de Mercedes, te vas hacia lateral y ahí tienes el bíceps femoral. ¿no? Entonces, en cuanto a roturas, pues obviamente hay que explorar todo el músculo. ¿vale? Y mi recomendación, o por lo menos lo que nosotros hacemos en la práctica clínica, es seguir el músculo y ver cuál es la unión miotendinosa. ¿no? Es decir, desde el músculo buscamos el tendón. El tendón del bíceps femoral eh, se inserta en la cabeza del peroné. Luego tengo alguna imagen de los tendones, luego os lo enseño. Igual, estrella de Mercedes, nervio ciático, pues este de aquí, que está hacia lateral, es decir, esta es la estrella, nos vamos hacia lateral, pues tenemos el semitendinoso. El semitendinoso es un músculo que también tiene una peculiaridad y es que tiene un RAFE en forma de U invertida, vale, que nos permite eh, diferenciar cuál es. Este es el segundo eh, músculo que se lesiona con más frecuencia después del bíceps femoral, o sea que también es importante explorar, ¿vale? Eh, el tendón del semitendinoso es un tendón que lo da muy rápido porque es un tendón muy largo y además bastante potente. ¿vale? Y si luego ya nos vamos eh, hacia más medial, tenemos el músculo del semimembranoso, este de aquí. vale. Es decir, semitendinoso, RAFE en forma de U, pues el próximo que nos vamos a encontrar es el, es el semimembranoso. Y es verdad que cuando vamos de cefálico a caudal, pues eh, nos vamos a encontrar que el semitendinoso es mucho más grande que el semimembranoso, pero a medida que vamos hacia cefálico, el semimembranoso va cogiendo mucha más potencia, ¿no? porque tiene una inserción mucho más baja. Igual, cuando hayamos explorado el semimembranoso, nos vamos a encontrar un músculo que es redondito, muy pequeño y que también tiene una función aductora que es el recto interno. ¿vale? Lo mismo, eh, como ya nos hemos orientado con la estrella de Mercedes y con el rafe del semitendinoso, pues el próximo músculo que nos vamos a encontrar es el recto interno. E igual pasa con el sartorio. Si nos vamos del semimembranoso recto interno hacia medial, pues nos vamos a encontrar el sartorio, que este sí que tiene una inserción anterior en la espinela cantera inferior y tiene eh, otra inserción posterior en la, en la cresta tibial ¿no? superior. Esto sería un corte de, de todos los tendones, ¿no? aquí tenemos el bíceps femoral, aquí tenemos el semitendinoso, semimembranoso, recto interno y sartorio. O sea, por lo que veis es muy fácil de explorar cuando te has orientado dentro del compartimento. ¿no? Igual las inserciones, tienen una inserción común que es en la tuberosidad isquiática, ¿vale? se insertan todos ahí. Excepto los que no pertenecen al grupo esquiotibial, que es el gracil y el sartorio. Y a nivel distal, pues te van a dar eh, lo que llamamos la pars anserina, que está compuesto por eh, el semitendinoso, el recto interno. O sea, perdón, el semitendinoso, el recto interno y el sartorio. Esa es la superficial. Y la profunda que se dice, pues es el semimembranoso. O sea, se la compone ese tendón. Aquí veis que se ve muy bien, ¿no? que tiene, es verdad, que forma de pata de ganso, se inserta en la cresta superior tibial y se puede ver que el tendón más grande, pues lógicamente va a ser el de semitendinoso, este es el del sartorio, este es el del recto interno. Vale. Ecográficamente, aquí lo podéis ver, donde se insertan, ¿ves? Que tiene tres tendoncitos aquí, ¿vale? Y, y lo mismo, eh, en nuestra práctica clínica lo que hacemos es simplemente seguir los músculos. Cuando sigues el músculo te va a dar el tendón y ahí ya tienes la unión miotendinosa. Simplemente es seguir el tendón y ver hasta hacia dónde va. El tendón de el tendón eh, proximal pues, eh, es un tendón que lo conforman... Tres músculos que son muy grandes, por lo tanto es un tendón bastante potente. Se inserta en la tuberosidad isquiática, que es este huesito que hay aquí, es decir, debajo del culo, literalmente. Y aquí te va a dar ese pedazo de tendón, ¿no? que esto es una visión axial, es decir, con la sonda así. Y cuando lo ponemos en largo, ¿no? en una visión eh, más agital, pues es este tendón tan grande de aquí. No todas las lesiones de este tendón son de todos los tendones. O sea, puede haber un único tendón que se desinserte de ahí de la tuberosidad y que haya otros que estén, los otros dos estén íntegros. O sea, que cuidado con eso, saber cuál es el músculo que se ha desinsertado, si, si se ha desinsertado alguno, claro. Bueno, en la ecografía medial del muslo, pues eh, vamos a ver eh, los músculos aductores, es decir, los que aproximan la pierna al cuerpo. ¿no? Dentro de los músculos que vamos a explorar, como ya el grácil, lo hemos explorado en el, en el compartimento posterior, no lo vamos a explorar en este, y los únicos que vamos a explorar va a ser el pectíneo, el aductor eh, corto, el largo y el mayor. Por frecuencia, ¿cuál es el que más se lesiona? Sin ningún lugar a duda son los dos que son más superficiales, que son el pectíneo, vale, este de aquí, y el aductor largo. Esos son los que más se lesionan, con mucha diferencia, ¿eh? Este pedazo de músculo casi nunca se lesiona o muy pocas veces, que es el aductor mayor, y el aductor corto, pues bueno, algunas veces. Entonces, de profunda superficial tendremos el aductor mayor, el aductor menor, y el pectíneo y el aductor largo, que este los vamos a diferenciar según eh, vayamos hacia superior o hacia caudal. Es decir, si estamos en una posición más cefálica, veremos el pectíneo, y si estamos en una posición un poquito más caudal, vamos a ver el aductor largo. ¿no? En la ecografía, pues esta sería la posición indicada para, para poder visualizarlo, es decir, un poquito de rotación eh, externa. Obviamente, sonda lineal para todos los músculos y tendones, que eso ya nos lo sabemos. Y se ven así. Que me voy para superior, pues tengo este músculo de aquí, que es el pectíneo. ¿vale? Luego voy a tener el aductor eh, menor y luego voy a tener el aductor mayor. ¿Vale? Si nos vamos, eh, bueno, esta es la, esto es como si dijéramos el vientre muscular y cuando nos aproximamos ya a la sínfisis del pubis, ¿no? que tiene una inserción ahí común en la rama ipsilateral del pubis, pues entonces vamos a verlos ya insertarse, que todos vienen conjuntamente aquí. ¿no? Aquí tenemos el pectíneo, aquí tenemos el aductor menor y este de aquí es el aductor mayor. Que nos vamos, esta es la rama pubiana, ¿eh? sí, vale. Si nos vamos un poquito más eh, para abajo, es decir, un poquito más cefálico, pues ya no estaremos. Eh, Esto es lo mismo, sí. Vale. Si nos vamos un poquito más a cefálico, ya no estaremos viendo el pectíneo. Ahora lo que estamos viendo es el aductor largo, porque es un músculo que está un poquito más cefálico. Veis que tiene un vientre muscular un poquito más largo, vale, y seguimos viendo al aductor menor y al aductor mayor, que son unos músculos muy grandes. Lo mismo, tiene una inserción en la eh, vertiente ipsilateral eh, del pubis, ¿no? del mismo lado. Y eh, pues lo mismo, aquí tenemos el aductor largo, aductor menor y aductor mayor. Eh, en la ecografía de la cadera, os lo voy a contar, eh, de verdad, muy, muy básico, porque yo creo que la cadera es eh, de las patologías que eh, mayor entra en juego el hueso y entonces la ecografía, pues, a a mi, en mi humilde opinión, tiene un, un valor un poco más limitado en ese aspecto. ¿no? Entonces, eh, en una visión anterior lo que podemos ver es la cápsula articular para visualizar eh, las eh, sinovitis y el derrame articular y en una visión lateral ¿vale? Pues vamos a visualizar el síndrome trocanterio, es decir, cómo están los tendones del glúteo medio y del glúteo menor. ¿vale? No, creó, no, eh, no he contado aquí eh, que el psoas también se, se puede mirar y que de hecho se mira, lo que pasa es que no tenía mucho tiempo y he creído que esta patología es mucho más frecuente que una patología de liliopsoas. Aquí tenéis eh, un, la articulación vale, con el labrum anterior ¿vale? y la cápsula articular, que la mayoría de la gente tiende a ver si hay líquido justo en la, en la parte más eh, proximal. Pero no, es que no hay que quedarse ahí, porque la cápsula articular se inserta casi en el cuello femoral. Entonces, cuando hay líquido, lo más probable es que se coleccione aquí, es decir, en la zona más declive, ¿vale? Entonces, recordad que la cápsula articular tiene una inserción mucho más larga. No os quedéis solo en la, en la, porción, más super, eh, en la porción más cefálica. ¿vale? Esta imagen, aunque es de una imagen eh, de cirugía, me gusta mucho ponerla porque eh, me parece como muy indicativa, ¿no? de dónde está cada cosa. El glúteo mayor es el culo directamente, el glúteo medio viene en la parte más lateral y el glúteo menor en la parte más medial. Aquí tenemos el trocante mayor. ¿Y cómo se explora? Pues hay que buscar el Everest. ¿Y qué es el Everest? Pues es el trocante mayor, lógicamente, que es donde se insertan el glúteo medio y el glúteo menor. Cuando tú buscas el Everest en esta posición... ¿vale? que es lateral y en, en flexión de las piernas, pues vamos a encontrarnos con el trocánter menor, o sea con el trocánter mayor. Cuando nos vamos a un poquito más medial, es decir, nos vamos hacia la pelvis, nos vamos a encontrar con el glúteo medio, ¿vale? Este es el tendón del glúteo medio y cuando perdón aquí este chiquitito. Y cuando nos vamos más hacia lateral, es decir, en una posición desde el lado hacia el culo. ...pues nos vamos a encontrar el tendón del glúteo medio... ...que es un tendón un poquito más grande... ...y que además eh, se inserta eh, superficialmente al, al tendón del glúteo menor. ¿Vale? Y otro síndrome que también es relativamente frecuente... ...no tan frecuente, pero bueno, lo quería contar... ...es el síndrome de la banda iliotibial. Es decir, eh, hay que explorar también en la cadera... Eh, ...el tendón del músculo tensor de la fascia lata. ¿no? Y este eh, tiene dos porciones. Una que viene de la rodilla que es eh, desde aquí, desde el tubérculo de Jerry, en la parte eh, más eh, superficial de la rodilla. ¿no? Tenemos aquí la cintia iliotibial, Este se va a insertar en la fascia o membrana extensora, en la fascia lata ¿no? del, del cuádriceps. Y luego, a nivel, super, eh, a nivel superior o aproximal, tendemos el tendón eh, del músculo tensor de la fascia lata, que a veces también da alguna patología, como es el síndrome de la cintia iliotibial Y hasta aquí. Muchas gracias, José. La siguiente ponente se llama Rosa Pallares trabaja en el Hospital San José de Madrid, lleva muchos años también haciendo ecografía y nos va a hablar de la ecografía del tobillo y el pie. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por esta, bueno, por esta invitación y, y, bueno, espero que estéis todos bien. Y, bueno, yo os voy a hablar un poquito de la ecografía del tobillo y el pie. Y, y bueno, eh, sí que es verdad que me voy a centrar en los tendones, eh, pero a medida que vayamos pasando las diapositivas vamos a ir charlando de otras estructuras anatómicas. ¿eh? Entonces, bueno… Para empezar a hacer una ecografía de tobillo, lo primero que vamos a hacer va a ser dividirlo en compartimentos, pues como casi todas las exploraciones que tenemos musculares. Es de la única manera pues sencilla y fácil de poder, de poder, de poder hacerlo todo. Entonces, vamos a empezar con el compartimento anterior, que veis, mirar. ponemos el pie sobre la camilla y lo que podemos hacer es sobre la planta del pie o sobre el talón. ¿eh? Y bueno, en el compartimento anterior vamos a tener... El tibial anterior, extensor largo del primer dedo, de los dedos y tercer peroneo. Fijaros, se inserta en el quinto meta. ¿eh? ¡Ay, esperar! Se inserta en el quinto meta. Y además, eh, es que no... ¿Veis? Se inserta en el quinto meta. Es este. ¿eh? Y una de las variantes anatómicas que podemos tener con él es no tener este tendón. No todo el mundo lo tiene. ¿eh? No todo el mundo lo tiene, ¿vale? Bueno, el músculo que tenemos por el dorso del pie va a ser el músculo pedio, que lo tenemos justo aquí. ¿Veis? Este, este músculo va a dar una serie de extensores cortos que se van a insertar en las, en la, en las vainas de los tendones extensores largos de estos dedos, del 1 al 4. ¿eh? Y veis, eh, al final los tendones extensores largos van a pasar por encima de los cortos. Esto es algo anatómico. Estos tendones tienen vaina y además también tienen variante anatómica. No todos los van a acabar en el mismo sitio. Por ejemplo, el tibial anterior, dos centímetros antes de su inserción con, el, con la cuña medial. Este, que es el extensor largo, sí que tiene, bueno, puede llegar hasta su inserción eh, distal y estos vamos a tener vaina justo aquí, a la altura del tobillo. ¿eh? Bueno, cuando estamos en un corte transverso sobre el dorso del pie es difícil diferenciar aquí en el vientre muscular qué es el extensor corto, qué es el extensor largo. Entonces, desde mi punto de vista como ecografista, pues para poder saber dónde estamos escoger e irnos hacia distal coger el tendón que nos interesa de distal a proximal ¿eh? y aquí vamos a ver que ya se disponen en una posición superficial. Vamos a tener los extensores largos superficiales, justo por debajo el, los cortos, que van a pasar por, el músculo, por los músculos interóseos dorsales. Y en un corte transverso vamos a ver el tendón tibial de medial a la lateral, el tibial anterior, que es el más grande, el extensor del primer dedo y el de los dedos. Y, por supuesto, por debajo el paquete básculo nervioso, que ahora lo veremos. Mirad, aquí tenemos un patrón tendinoso completamente normal y estos tendones eh, tienen una vaina. Esta vaina es virtual, solamente la vamos a ver cuando es patológica y en este caso tenemos una sinovitis. Bueno, este tendón eh, tiene un recorrido, el tendón, tibial, el tendón tibial anterior tiene un recorrido, fijaros, medial y plantar. Hay que tener mucho cuidado con estas inserciones, eh. Porque muchas veces los clínicos nos piden que valoremos este tendón, el tibial posterior, y realmente sí lo podemos valorar. Y si no encontramos nada, nos tenemos que ir al tibial anterior, porque muchas veces aquí hay patología, porque este tiene, pues bueno, eh, aquí sobre todo la patología en esta inserción. Además, como variante anatómica es un tendón bífido, si veis aquí en la resonancia, vemos que está, vale, llega un momento en que hace un giro a esta altura ¿eh? y vamos a tener dos partes. Eso no significa que lo confundamos con que tenga una lesión ...en el eje longitudinal y que esté roto el tendón, no, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una, una ecografía, no es normal ver esta variante anatómica... ...pero se puede ver ecográficamente y vemos la parte plantar del tendón... ¿eh? ...que está un poquito afectada y la parte dorsal del tendón que está completamente intacta. Bueno, también podemos valorar en el compartimento anterior lo que es el receso articular... ¿eh? ...con su grasa intraarticular, además... La ecografía no vale para valorar patología osteocontral. Sí que es verdad que puedes valorar algunas cositas, pero no es la técnica adecuada. ¿eh? Lo normal es que en esta ecografía pues, valoremos un poquito lo que es el, el cartílago, de, por ejemplo, del astrágalo, que no tiene que medir más de dos milímetros. Fijaros aquí, tenemos la tibia, la cúpula astragalina y el astrágalo la cabeza. Por encima va a pasar el tendón con un patrón completamente normal. ¿eh? Y aquí lo que nos podemos encontrar es este, este tipo de patología. Este tipo, pues bueno, pues es un líquido ¿eh? en, en la articulación, líquido articular. Y en todas, desde mi punto de vista, cuando vemos algo patológico, lo que tenemos es que irnos al estudio contralateral y sano y confirmar que esto es así, ¿eh? siempre. Por mucho que sepamos hacer ecografías, porque nuestra misión es decirle al radiólogo que esto es lo que estamos viendo, líquido. Y en el caso de que esto sea así, hay que decir, bueno, pues hacer una exploración un poquito más profunda pues para ver de dónde proviene este líquido, ¿de acuerdo? Bien, aparte, el tendón tibial anterior tiene una bursa que se llama, bueno, la bursa, la veis, también es virtual, solamente la vamos a ver cuando es patológica y como siempre va a estar, pues eso, para que no haya fricción entre las dos estructuras posterior al tendón tibial anterior y entre el escafoides, ¿eh? la superficie ósea importantísimo valorar los retináculos, porque si no valoramos los retináculos, que además estos se lesionan constantemente con los esguinces, y en el compartimento anterior tenemos dos, el superior, que va de la tibia al peroné, el inferior, que es un poquito más complejo, que tiene forma de I, y además estos dos recesos eh, van a juntar, bueno, o van a unirse a los peroneales, al receso peroneal, eh, y hasta incluso pueden llegar a la fascia plantar. Estos se lesionan en los... Esguinces, acordaros, y hay que valorarlos. Mirad, aquí vemos un patrón retinacular que no es nada más y nada menos que un poquito de dilatación de lo que es la fascia. ¿eh? Tendríamos el retináculo superior por encima de los tendones y con una buena sonda pues veríamos el retináculo ¿eh? inferior que es una banda un poquito más gruesa y hipoicoica que se, ya va a pasar a, por debajo del seno del tarso. Bueno, el paquete básculo nervioso que podemos valorar aquí ¿eh? son arterias y venas tibiales anteriores y el nervio peroneo profundo. ¿Cómo vamos a encontrar este nervio? Pues en vez de aquí, ¿vale? Que vamos a encontrarla desplazando la sonda un poquito más hacia el dorso. ¿eh? Acordaros que no se llama nervio tibial anterior porque no tenemos, se llama nervio peroneo profundo, ¿eh? Y en este caso, cuando hacemos los movimientos de flexión y extensión del tobillo, que son dinámicos y que son esenciales a la hora de hacer una ecografía muscular, vamos a ver cómo este patrón en sal y pimienta, que no es una fotografía precisamente muy buena, va a saltar de medial a lateral por encima de la arteria, eh, de la arteria tibial. Muy bien, lo normal es que el paquete vasculonervioso se encuentre entre los… fijaros, entre… aquí está el, pa, el paquete vasculonervioso y que se, se encuentre entre estos dos… El extensor del primer dedo y el extensor de los dedos, aunque también tiene variantes anatómicas y muchas veces lo podemos encontrar debajo de este o debajo de este. Muy bien, aquí tenemos un patrón, un consejo de distal a proximal para valorar la superficie. Ya se disponen algo superficial y los podemos valorar del 2, del 3, del 4, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a pasar al compartimento lateral y en el compartimento lateral, fijaros aquí, vamos a valorar el, el peroneo corto que se va a insertar en la base del quinto meta, el peroneo largo que va a hacer un recorrido sobre la planta del pie hasta insertarse en la cuña medial y el primer metatarsiano y además fijaros qué disposición tienen, tienen una, una disposición retromaleolar, es decir, aquí arriba supramaleolar van a tener una vaina conjunta y aquí abajo vamos a tener una vaina individual, ¿eh? aparte de también valorar los recesos peroneales. Las posiciones que vamos a emplear son estas. Oye, que vienen con un esguince que le duele mucho, no vamos a fastidiar al paciente. Lo normal es que hagamos, pues bueno, lo apoyemos sobre un rollito, que se ponga cómodo, porque para nosotros va a ser mucho mejor para la hora de explorarlo. Referencia anatómica, maleolo peroneal. Y, bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues mirad, aquí tenemos... ¿Eh? El tendón peroneo largo que ya va a pasar por hacia, la, hacia la planta del pie. El corto que es el que más cerca está del maleolo peroneal. Aquí tenemos una fotografía de una sinovitis y vamos a valorar si es aguda o crónica metiendo el Doppler Color o el Power Doppler y estamos viendo un aumento de la vascularización con lo cual es aguda. En un corte transverso, que, que también además podemos valorar el ligamento peroneo-calcáneo, que también es un, un, un ligamento que se fastidia bastante y ahora hablaremos sobre él. Y también como variante anatómica, cuidado, podemos tener un cuarto peroneo. ¿eh? Y no tenemos que confundirlo aquí, porque el cuarto peroneo va a nacer de, del peroneo corto, se va a insertar luego en la eminencia retrotroclear del, del, del calcáneo y no tenemos que confundirlo con que sea algo patológico relacionado con el tendón corto, ¿eh? con eso hay que tener cuidado, ¿vale? No son cosas normales, son variantes anatómicas, hay veces que se tiene, la mayoría de las veces no, pero hay que saber y conocer que eso existe. Bien, aparte, fijaros, estos tendones, los peroneos, el corto y el largo, se lux, eh, tienen luxación. ¿Veis aquí esta imagen que es triangular hipoecoica? Bien, pues esto es el retináculo peroneal, a la unión con el peroneo, con el maleolo peroneal. Con esta posición, con esta flexión dorsal y rotación externa ¿vale? que tenemos aquí, vamos a ver si están luxados. Es decir, el peroneo largo va a pasar por encima de la cortical del peroneo corto ¿eh? si está luxado. Además, entre el propio retináculo peroneal se pueden, se pueden luxar. ¿eh? ...y van a invertir sus posiciones... ...en vez de estar el peroneo corto cerca del maleolo... ...lo vamos a tener alejado... ...entonces la mejor manera de valorar esto... ...lo que es la luxación de los peroneos... ...es decirle al paciente que... ...dónde nota ese clic... ...y que nota que se le montan... ¿vale? o que se le desplazan... ...muy bien... ...podemos hablar también de estos ligamentos... ...que ya sabemos que los ligamentos van fusionados... ...con las cápsulas articulares... ...y se valoran también por ecografía... En este caso, el que más, se, más patología tiene es el, el peroneo astragalino, que con los movimientos de flexión eh, plantar y eversión hacia adentro, vamos a ver sus, fibra, sus fibras superficiales y profundas, con los movimientos dinámicos, que sería este de aquí. ¿vale? Y luego también tenemos uno que se fastidia bastante y que se ve muy bien por ecografía, que es el eh, calcáneo, calcáneo peroneal. Y este lo único que hace con los movimientos de flexión y extensión va a elevar el peroneo corto y el peroneo largo, ¿vale? Que es este que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, aquí he traído unos casos, fijaros, compromiso del ligamento peroneo astragalino con abombamiento de la cápsula articular, pequeña cuantía de líquido dentro, hacemos estudio contralateral, no tiene absolutamente nada que ver. Además, en esguinces crónicos podemos encontrar pequeños osteofitos dentro de, del de la cápsula articular y, y, bueno, pues también podríamos decir que son cambios degenerativos al respecto. ¿Mm? Con respecto al, comp al compartimento posterior, vamos a valorar estos tendones que tenemos aquí, el tendón eh, tibial posterior, el más potente y el que más se lesiona de todos. Luego tenemos el flexor largo de los dedos que iría posterior y el del primer dedo y también el retináculo flexor. Realmente los retináculos lo que hacen es envolver a estos tendones para que no ocurra este tipo de luxaciones y que hagan su función. Todos los retináculos, ¿vale? Es un refuerzo de ellos. Bueno, pues aquí, posición anca de rana, hasta incluso podemos hacer un poquito de decirle al paciente que haga un poquito de flexión dorsal, eh, referencia anatómica, el maleolo tibial. Y si nos vamos hacia proximal, pues estamos viendo los vientres musculares. Si nos, no nos queremos perder, lo suyo es coger el tibial posterior vale, e irnos hacia arriba con la sonda. Y ya sabemos que de medial a lateral nos vamos a encontrar el largo de los dedos y el del primer dedo, justo por debajo del peroné. Oye, mirar estos, estos tendones flexores. eh, Estos tendones flexores van a pasar... Bueno, pues también tienen la vaina sinovial y además también tienen variantes anatómicas y van a pasar por un túnel que además está reforzado, ¿por qué? Está reforzado por el retináculo flexor, ¿no? Bien, aquí tenemos el tendón que más se lesiona, el peroneo, y luego tenemos al lado el de los dedos, el flexor de los dedos. Estos tienen una disposición retrocalcánea, Vale, retromaleolar, perdón, sí. Y además este este si queremos valorar el ligamento deltoideo, que es un ligamento muy potente tiene cuatro fascículos. Nosotros no los vamos a valorar todo porque para eso está la resonancia magnética, pero es cierto que algo valoramos de algunos ligamentos. Y el famoso ligamento sprint. Uno de los fascículos, ¿vale? uno de los, de, las, de los componentes que tiene el, el, el sprint. Ahora hablaremos algo de él si, si nos da tiempo. No lo sabemos. Acordaros, en todos los estudios que se hacen del tobillo tienen que ser dinámicos. Y tú no te rías, que te estoy dando con el puntero. El que más se lesiona... Tiene varias inserciones, la más importante y la principal, la escafoidea, ¿eh? y luego pues aquí hay que tener especial cuidado porque hay anisotropía. ¿eh? Fijaros, justo cuando llega la inserción de, de principal con el escafoides, aquí podemos ver, si no incidimos bien con el haz de ultrasonido, podemos pensar que hay una pequeña rotura en las bandas profundas del tendón, pero no es así. Lo que ocurre es que cuando llega aquí al escafoides, este tendón se abre en abanico y va por la planta del pie hasta sus inserciones plantares y, claro, puede aparecer eh, anisotropía. Un tendón tibial posterior completamente normal en un eje longitudinal y en uno transverso. Bueno, los famosos ligamentos, que podemos valorar? ¿Eh? Tiene el, el deltoideo, forma de abanico, con los movimientos de flexión y extensión, vamos a valorar las bandas superficiales y profundas, de uno de los, de los, com, bueno, de los componentes que tiene, el tibio astragalino. Es cierto que este ligamento no se lesiona tanto como el peroneo, como el peroneo astragalino anterior. ¿eh? Es más potente y se lesiona mucho menos. Y luego, pues sí que podemos valorar el sprint, ¿eh? que me quedan cinco minutos. Y bueno, normalmente se, se miden eh, aquí, en la cabeza del astrágalo Con respecto al, al tendón, a los tendones flexores del primer dedo y de los dedos, uno tiene disposición retromaleolar y el otro que es retroastragalino, que además aquí muchas veces pasando por este túnel se puede quedar atrapado. Y deciros que estos tendones se tienen que valorar, pues fijaros, hasta la planta del pie. No nos podemos quedar en valorarlos en la zona donde le duele, porque justo aquí, a esta altura, la planta del pie se cruzan en el nudo de Henry, ¿eh? Y aquí, muchas veces, el líquido de la vaina, sinovial, va en declive y aparece aquí. El flexor de los dedos arriba, el flexor del primer dedo debajo. Aparte también, este tendón eh, tiene, pues mira, está cerrado por su propio retináculo y muchas veces comunica con la, con la articulación subastracalina y esto no significa que tenga que tener patología, que tenga una sinovitis, no. Eh, es algo fisiológico. Aquí estamos viendo que tenemos... Una patología que hay sinovitis y que lo que está haciendo es irritando al plantar medial, al músculo, y aparece la clínica del túnel del tarso. O sea, le duele cuando camina, igual que aquí una, tenos, una, una sinovitis importante, ¿eh? con un atrapamiento. Bueno, los tendones, fijaros, eh, con un patrón completamente normal, ¿eh? como van discurriendo los retináculos flexores, que este retináculo va a fortalecer todos los tendones y el paquete vascular, y acordaros que no tenemos tibial posterior, ¿eh? no tenemos tibial posterior porque tampoco tenemos tibial anterior. Además, este tibial eh, lo que va a hacer va a ser justo en el túnel del tarso, en el, en, en el tibio astragalino se va a dividir y este nervio lo que va a hacer es irse hacia la planta de los pies y nos va a dar los nervios interdigitales, acordaros, el famoso neuroma de Morton, ¿eh? Con respecto al compartimento posterior, vamos a poner al paciente como buenamente, pues se si puede así, así, si no, está dificulta, si es algo dificult, difícil para él, pues el pie fuera de la camilla, extendiendo el, el tendón, fijaros qué tendón más potente tenemos aquí, los dinámicos, por supuesto, ya sabemos que el tendón, de Aquiles no tiene vaina sinovial, sino un paratenon y se va a formar por la unión del trícepsural de estos. Hasta incluso podríamos decir que el delgado plantar en su parte medial se puede insertar ahí. ¿eh? Y bueno, pues nada. Aquí tenemos este tendón, cuidado con este artefacto que es el ángulo crítico, tenemos que echar mucho gel para que esto no aparezca, el ángulo crítico, ni tampoco esta anisotropía de este tendón, porque es un tendón muy grande y cuando estamos en sagital, ¿eh? en el estudio sagital, tenemos que estudiarlo en abanico, de medial a la lateral y así sucesivamente. Aquí tenemos el parateno inflamado, ¿eh? está, está, está mal. Y bueno, si nos vamos a hacer el camino de Santiago con unas malas botas, pues esto es lo que nos va a pasar, que vamos a tener ¿eh? una... Una bursitis retroaquilia entre el tejido celular subcutáneo y el tendón. ¿eh? Fijaros aquí, ¿vale? Esto lo suele producir el rozamiento de, los, de las botas, zapatos, etc. Aquí tenemos la, la retrocalcánea entre el tendón justo eh, y la, la superficie ósea. Hasta incluso podemos ver que la grasa de Kager, en la patología, hay una alteración de la ecogenicidad. ¿vale? Y bueno, metiendo el Doppler, pues sabremos si es algo... Agudo o si es algo crónico. Y bueno, de la fascia plantar, lo mismo. que puede hacer el paciente esta posición para estirar la fascia? Fenomenal. Que no se puede? Pues tendremos que sacar la camilla y ponerle cómodo al paciente. Un minuto me queda. Muy importante de esto. La fascia plantar no solamente queda aquí. ¿eh? Tiene otros componentes, uno lateral y uno medial, que también hay que visualizarlo. ¿eh? Por eso hay que hacer cortes transversales. Es de la única manera que lo vamos a ver. ¿Eh? Tenemos aquí, fijaros, un patrón precioso yéndonos hacia los pies. Y mirad aquí, ¿por qué es importante valorarlo también en un corte transversal? Porque aquí, en el quinto meta, se inserta el tendón peroneo corto, el tercer peroneo ¿eh? Como, y la parte lateral ¿eh? de, la, de la fascia. Con lo cual, si un paciente viene y nos dice que tiene dolor aquí, hay que valorar también la fascia lateral, ¿eh? porque sabemos que se va a insertar en el quinto meta. Y bueno, unos casos que os he traído, fijaros, una fibrosis que compromete al tendón de la fascia plantar, o la fascia... y normalmente esto suele ser bilateral, nos vamos al contralateral y vemos que también lo tiene. Aquí arriba, es, esto es un, un papiloma que está conectado, fijaros, le quitaron... Y es un papiloma. Y bueno, fastitis plantar. Y aquí me quedo porque no me da tiempo a más. Así que bueno, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo. Yo he aprendido mucho. Muchas gracias, Rosa. Espectacular, como siempre. Bueno, la última charla de antes de las preguntas la va a volver a dar la doctora Rote Santos y eh, nos va a hablar de la ecografía en lesiones eh, deportivas. Obrigada. Vamos entonces eh, a hablar sobre eh, una exploración ecográfica das lesiones eh, desportivas. Este será el esquema de mi presentación. Como sabemos então, e como já falamos no início da tarde, existem inúmeros, inúmeros desenvolvimentos na ecografia que contribuem então para que esta, esta técnica de imagem seja importante na investigação e na, na observação e avaliação de patologias desportivas. Sabemos também e é importante termos sempre presentes todos os parâmetros de avaliação das estruturas e patologias que também já falei anteriormente, para que depois possamos uh, verificar e avaliar patologias, a sua evolução, a evolução do tratamento e da reabilitação, Uh, ao nível desportivo e ainda avaliar a performance uh, dos atletas, podendo assim contribuir para uh, um acesso mais precoce uh, e um retorno mais rápido uh, do atleta à competição. Posto isto, então, é muito importante eh, fazermos parte de uma equipa multidisciplinar e contribuir com o nosso conhecimento na área da ecografia para a avaliação, então, de todas as lesões e todas as estruturas. Sendo assim, a ecografia musculoesquelética é, então, recomendada como método de primeira linha para a avaliação das lesões desportivas. Falaremos, então, relativamente às lesões musculares. Sabemos que 30% das lesões desportivas são musculares e 40% destas ocorrem uh, nos jogadores de futebol. Normalmente, a localização dessas lesões, ou na maioria das vezes, é na junção miotendinosa e estas lesões musculares podem ser agudas ou uh, crónicas. As uh, lesões agudas musculares normalmente estão relacionadas com contrações excêntricas violentas, nomeadamente uh, num sprint ou uh, num kick num, uh, nos lutadores de boxe. Temos aqui uh, algumas classificações relativamente uh, às lesões musculares em que classificamos em vários graus, em que o grau 1 é um, um grau uh, de lesão mais baixo, uh, com menos uh, comprometimento muscular e o grau 3, então, uh, refere uh, normalmente uma rotura total uh, uh, muscular. Temos então as várias lesões musculares que podem ser diretas e indiretas, falaremos primeiro das indiretas, nomeadamente a surese muscular, normalmente caracteriza-se por, por haver muita dor durante muitas horas ou até dias e caracteriza-se na ecografia como um aumento do volume muscular, um aumento da ecogenicidade do músculo. Temos aqui uh, dois exemplos em que verificamos então aqui uma alteração da ecogenicidade do músculo, tornando-se este mais uh, hiperecogénico, se comparar, compararmos com o lado oposto que é sempre importante verificamos isso e também verificamos deste lado um aumento do volume associado então à hiperecogenicidade. Depois também temos as, as contraturas, ou seja, quando temos uma alteração microscópica muscular, das fibras musculares, e que muitas das vezes está ligada à fadiga devido a treinos excessivos. Leva-nos na ecografia a observar um aumento da ecogenicidade do músculo. Verificamos aqui uma imagem de um jogador de futebol com uma contratura em que vemos aqui uma pequena área uh, hiperecogénica. Depois temos também uh, o alongamento muscular, o estiramento muscular, quando o, o músculo uh, é alongado uh, uh, em demasia e de forma uh, repentina e que leva também à alteração muscular e normalmente microscópica. O que é que uh, isto quer dizer? Quer dizer que muitas das vezes associada a este alongamento, a este estiramento, podemos ter micro que podem não ser visíveis à ecografia. Pode também ter associado algum líquido uh, envolvente. Temos aqui uma imagem em que verificamos aqui uma desorganização das fibras musculares, aqui o músculo normal e aqui verificamos aqui uma área algo difusa. Depois temos as lesões de primeiro grau, as lesões uh, uh, que são caracterizadas por poder haver... Uh, muscular, mas apenas em uh, menos de 5% das fibras e que muitas das vezes está associada a edema e uh, hemorragia, devido à vascularização ou aumento da vascularização do tecido uh, conectivo. Temos aqui alguns, aqui há um exemplo em que... Uh, o círculo devia estar aqui, em que temos aqui uma área anecoica, hipoecogénica, de desorganização das fibras e que nos remete também a microrruturas nesta área. Aqui uma outra imagem. Uma pequena ruptura muscular. É importante fazermos a sua medição, verificarmos a sua localização uh, e uh, reportarmos uh, todas estas informações. Depois temos as lesões de segundo grau, em que aqui... Uh, caracterizamos um músculo com um maior número de fibras lesionadas, com ruptura, e que este, este, este tipo de grau, este segundo grau, pode estar dividido em lesão inicial ou lesão uh, avançada. Caracteriza-se, mais uma vez, por ser uma área hipoecogénica ou anecoica, normalmente com maiores dimensões, em que há, então, uh, em que há, Uh, um, um comportamento de, de, de, das fibras, ou seja, uma descontinuidade das fibras musculares e uh, muitas das vezes associada também à um, hemorragia uh, na, na área. Mais uma imagem aqui de um jogador de, de futebol em que conseguimos ver então a área de descontinuidade das fibras e a Uma área envolvente mais hiperecogénica, então, que nos remete para edema e hematoma. Depois temos as lesões de terceiro grau. Aqui temos, então, roturas, uma maior rotura das fibras musculares, muitas das vezes associada a uma rotura total do músculo, em que nos dá, claramente, uma desorganização de todas as fibras musculares. Muitas das vezes dá-se ao nível da transição da faixa para o músculo, havendo um descolamento do músculo da faixa. Vemos aqui, então, esta área anecoica, em que há retração muscular. Aqui, num corte transversal, em que vemos, então, uma desorganização de todos, de todos os fascículos. Mais uma imagem, mais um exemplo, em que vemos aqui na zona da junção miotendinosa uma retração muscular e uma área anecoica que nos remete então para uma ruptura uh, muscular. Depois temos as lesões crónicas. Estas lesões normalmente são consequência uh, das lesões agudas e uh, uh, podem ser representadas como fibrose, a uh, coleção de fluido intermuscular, quistos uh, serossanguíneos, miosites ossificantes e atrofias uh, musculares. São como complicações das uh, lesões agudas. Uh, desculpem. Temos a fibrose. A fibrose, então, é das co complicações que surge mais vezes. Normalmente, nessa região, há uma, um acúmulo de tecido uh, conjuntivo e que uh, vai uh, alterar a elasticidade do músculo e vai comprometer a sua funcionalidade. Temos aqui, então, o um exemplo desta área hiperecogénica que vai comprometer, então, todo o, uh, uh, a toda a função muscular, muitas das vezes criando dor localizada. Outro exemplo, aqui também, num jogador de futebol, em que temos então, mais uma vez, uma área hiperecogénica no interior do músculo, que então remete-nos para uma área de fibrose. Temos depois a coleção de uh, fluido intermuscular, mais uma vez, há aqui uh, a formação de uma área anecoica ou hipoecogénica, como complicação então de uma lesão aguda. Verificamos então aqui, aqui junto da, da faixa que separa o uh, gastrocnémio e o soliar, em que temos aqui então uma área uh, de líquido, uma coleção de líquido uh, uh, presente. Temos aqui uma outra imagem, aqui para além da coleção de líquido vemos associado também uma área de desorganização uh, muscular, de uh, fluido não só de líquido sinovial, mas também de hemorragia, que nos dá então uh, esta imagem. Depois podemos ter também quistos uh, serossanguíneos, que são mais que não mais que hematomas mal uh, tratados, ou seja, que uh, criam uma cápsula envolvente e uh, têm o aspecto, então, de um, um quisto. Ou seja, temos uma área anecoica com reforço acústico e delimitado por uh, uma banda hiperecogénica. Aqui também podemos ver. Temos depois, também ainda nas lesões crónicas, a miosinte uh, ossificante, esta uh, mais uma vez remete-nos para uma, uma, um processo inflamatório uh, uh, não uh, tratado e que pode levar-nos a uma fase inicial, uh, pré-calcificada, em que nos dá uh, uma massa pseudosólida, ou seja, uma massa heterogénea com parte líquida e parte sólida e... Uh, mais uh, posteriormente podemos ter, ter um estadio uh, de calcificação, mostrando-nos então uma linha hiperecogénica com cone de sombra posterior. Vemos aqui o exemplo de uma calcificação intramuscular, em que temos então a linha hiperecogénica com a sombra uh, posterior. Claro está que vai limitar uh, a, fun a função muscular. Temos aqui uh, o exemplo da massa uh, pseudo em que temos uh, uma parte líquida e sólida, uh, antes mesmo de se formar, então, a calcificação. Por fim, uh, temos a atrofia muscular. Isto remete-nos, então, para uma diminuição do volume muscular e um aumento de do tecido adiposo ou infiltração de tecido adiposo no músculo. Muitas das vezes está associado ao desuso do músculo e até ao envelhecimento. E aqui temos então o exemplo, se compararmos com o lado oposto, verificamos então diminuição do volume e o músculo mais hiper -ecogénico. Relativamente às lesões do tendão, podemos uh, perceber que as, as tendinopatias são então as, as lesões mais frequentes do tendão, associadas muitas vezes a roturas tendíneas. É importante nós verificarmos então e caracterizarmos o tendão Uh, em todos uh, em os seus parâmetros e verificar principalmente também a vascularização que pode estar associada a processos uh, inflamatórios. Podemos ter uh, lesões uh, do tendão uh, por agudas ou por uh, sobreuso, ou, se, ou seja, um uso excessivo uh, do tendão. Uh, As, as lesões agudas remetem-nos muitas das vezes para um, rupturas parciais e completas e uh, normalmente são menos comuns na área do desporto que as uh, lesões por uh, uso uh, contínuo ou excesso de uso. Estas últimas uh, são então uh, lesões tendíneas, que uh, estão muito associadas, por exemplo, a corredores, a atletas uh, uh, de alta competição, que remete então para tendinopatias, alta, uh, inflamação do tendão, com uh, uh, também uh, um aumento, muitas das vezes, do líquido sinovial envolvente e também uma hipervascularização. Temos aqui um exemplo uh, que até é bastante comum nos jovens atletas, uh, associado ao processo de crescimento, o síndrome de Oddsgood-Schlatter, em que verificamos uma alteração inflamatória, sim, a inflamatória do, do, da inserção distal do tendão na tuberosidade distal da tíbia e que associado também temos uma irregularidade do periósteo. Aqui também verificamos que associada a esta alteração temos uma hipervascularização. Depois temos o, o, o cotovelo de tenista. A epicondilite lateral, em que vemos uma, uma tendinopatia ao nível da inserção do tendão comum dos extensores, com aumento da sua espessura, diminuição da ecogenicidade e hipervascularização. Também temos a tendinopatia medial associada ao beisebol e ao golfe, mais uma vez com características semelhantes, mas agora ao nível do tendão comum dos flexores. Muitas das vezes também associada à rotura e temos também uh, uh, a pubalgia que é uh, uma das lesões que muitas das vezes ouvimos falar, principalmente a nível do futebol, em que vemos então um, características inflamatórias ao nível dos tendões adutores, uh, e uh, que nos remete então para uma alteração, uma tendinopatia destas, destas, um, destes tendões. O uh, joelho de saltador, em que uh, saltos repetitivos levam à alteração do tendão rotuliano ou patelar ao nível da sua inserção na rótula, com alteração de, uh, degenerativa da, do, uh, da patela e aumento uh, do tendão. E ainda a paratendinose, uh, para, uh, uh, que, que já se falou anteriormente, em que no tendão daquilos temos então uma alteração do paratendão com aumento da sua espessura e uh, uh, diminuição da sua ecosnicidade. A tendinose ou tendinopatia uh, também... Desculpem, ai, desculpem. Ah. Não sei o que é que se passou, mas... ok muito rapidamente, uh, temos também mais uma vez a alteração da espessura, do tendão, da sua ecogenicidade, muitas das vezes aumento de líquido sinovial envolvente com uh, hipervascularização. E o uh, dedo de, uh, dos, de desculpem, dos climbers, ou seja, que são... Uh, uh, os que fazem escalada, agora sim, os que fazem escalada, em que fazem, então, aqui uh, uh, o uso do, uh, dos tendões flexores dos dedos e que vão provocar, então, características inflamatórias. Temos os ligamentos... Muito rapidamente, porque o tempo está a esgotar-se, uh, temos os ligamentos que uh, muitas das vezes estão associados a entorce, a nível do desporto, a traumas agudos, e que podem estar associados também a rupturas totais ou parciais. Podemos também classificá-los, mais uma vez, muito identicamente ao músculo, por graus, e temos aqui imagens de uma ruptura parcial do ligamento ao nível da tibiotársica, em que vemos aqui descontinuidade do ligamento na zona mais superficial. Outra imagem, agora aqui um grau 3, uma ruptura completa, em que vemos uma completa desorganização do ligamento e uma desconexão das partes do ligamento. A bursa, já se falou várias vezes hoje aqui, a bursita, a acumulação de líquido, pode ser aguda ou, ou crónica. Normalmente nas situações crónicas, para além do fluido, podemos ter um aumento de, de, do seu contorno e também associado hetero, ser, a bursa ser heterogénea. Temos aqui o exemplo ao nível da patela, do aumento da, da bursa patelar, que uh, é bem visível aqui, e o osso, em que podemos ver as fraturas por stress, em que verificamos uma irregularidade do periósteo, normalmente associada aos corredores, na, na, normalmente ao nível dos metatarsos e uh, podemos ter aqui, depois também, uh, para além da irregularidade do periósteo, temos uma alteração da uh, ecogenicidade uh, dos tecidos envolventes. As fraturas agudas são mais ou menos dentro da mesma linha, do mesmo a terminar, em que temos uma alteração de, de, do osso, Uma descontinuidade, muitas das vezes há até um, um, um desalinhamento ósseo e que pode também provocar alteração das estruturas adjacentes. Outra imagem ao nível da patela também com irregularidade do periósteo. Como conclusão, Sabemos que a ecografia tem grande aplicabilidade uh, na detecção de lesões desportivas, de nomeadamente na sua localização e follow-up, verificar o estadio e a severidade das lesões. Uh, também uh, sabemos que se torna efetiva uh, quando, uh, na avaliação da performance do, do atleta ao longo do, do campeonato uh, por, uh, ou das competições, e por fim sabemos então que é uma ferramenta útil e para o diagnóstico e para a prevenção das lesões. Obrigada. Muito obrigado. Agora empieza o turno de questões. Vamos a ter 15 minutos. Me ha dicho Irene, la compañera que estaba antes con nosotros, que se ha tenido que ir por un problema familiar, no ha podido retomar la, la mesa, así que Isaac… Ah, vale, perfecto. Pues tenemos o tenéis 15 minutos para preguntar lo que queráis. Hola, buenas tardes. Soy Arturo, técnico en el Infanta Elena. Y quería hacer una pregunta por la última ponencia eh, que dice que se pueden ver las contracturas con la ecografía muscular eh, como una región hipercogénica. Eh, ¿Estamos hablando de hacer una comparativa dentro del mismo paciente con el tiempo para...? Eh, quítate la mascarilla, por favor, porque se te entiende fatal. Gracias, Perdón. muchas gracias. Repite la pregunta, por favor. Vale, que hemos hablado de que se pueden diagnosticar contracturas con la ecografía, como una región hiperecogénica dentro del vientre muscular. Eh, para verlo, descartando anisotropía dentro del vientre muscular y demás, ¿estamos hablando de que se ha realizado algún control dentro del mismo paciente o, o cómo se ve esa contractura? Vamos ver se consigo responder. Obrigada pela questão. Uh, a verdade é que quando vemos uh, contraturas, ou seja, são lesões muito uh, pequenas, muitas das vezes difíceis de avaliar, é importante fazer o seguimento uh, do tratamento que muitas das vezes é referido como um reforço muscular daquela zona, uh, juntamente com o fisioterapeuta, claro, e uh, uh, o importante é que se... Temos esse tratamento feito, se o jogador faz esse tratamento, nós vamos ter um músculo praticamente uh, normal no final do tratamento. Ou seja, uh, dificilmente conseguimos ver alterações a nível muscular, ecograficamente. Podemos ser, sim ter alguma alteração na sua funcionalidade, mas, será, uh, mas recuperará ao nível de 99% uh, da funcionalidade do músculo. No sé si respondí, espero que sí. Sí, sí, perfecto. No, no, hace, no hay que traducir ni nada, ¿no? Sí. Hola. Sí. Vale, es una pregunta para Isaac. Bueno, yo soy Bárbara de Barcelona, de San Juan de Dios. Eh, cuando te topas con un dedo en gatillo. Eh, ¿Te es fácil o difícil hacer la diferencia si el problema está en la polea o el problema lo tiene el tendón, ya sea por una tendinosis o una tenosinovitis. ¿Te es fácil hacer la diferencia? A mí la verdad es que me cuesta y entonces es cuando llamo al radiólogo. Eso, eso lo tengo muy claro. Pero si, la, si tengo tenosinovitis lo veo, porque el líquido o sea, se ve anecoico y lo ves completamente. Si el tendón está por una tendinosis, eh, como he explicado antes y quizá no, no se me ha entendido, cuando tú flexionas al máximo lo, los dedos, ves completamente como el tendón se pone eh, un, un, en forma circular, deja de ser, de ser elíptico, por lo tanto ya sabes que, que está atrapado. Pero claro, la, la pregunta es, ¿tiene una tendinopatía ¿Porque está gordo o es porque la propia polea lo está, lo está atrapando? Esa respuesta no te la puedo dar, no lo sé. Claro, porque en ocasiones lo que esperan de la eco no es que tú le digas al, al traumatólogo el problema está en la polea, el problema lo tiene el tendón, para ver qué va, cuál de las dos cosas va a operar. Lo que, lo que sí que es cierto es que sí que te puedes encontrar en, cuando el tendón está atrapado, que aquí no, la, aquí no las he sacado, puedes encontrarte roturas intratendinosas. Entonces, sabes que aquí el problema también lo tendrá el tendón, que son debidas por el… Por, eh, bueno, son una, una causa del, del trigger finger. Claro, claro, que en ese caso yo ocupo mucho las maniobras dinámicas, que en ocasiones tú ves la polea muy finita, pero al jugar con el tendón, al movilizarlo, ves que el tendón se atrapa, o sea, que hay un dedo en gatillo, pero que no es culpa de la polea realmente, o sea, es, la, es por un espacio, por tema de fricción, ¿no? Entonces digamos que la maniobra dinámica creo que te hace un poquito la la diferencia yo en la maniobra dinámica si te fijas no esto es un diálogo de está está, está bien es un partido de tenis pero el yo en la mani en la maniobra dinámica si te fijas en, en chile sí que presenté los, presente los los los dinámicos como los hacíamos pero aquí no los he presentado porque me he basado más en que vierais como era, cómo era la clínica si no a ver, porque el radiólogo se dedica a la imagen y, los y, eh, y el técnico especializado en ecografía también, voy a hacer todos los dinámicos, pero creo que a mí lo que me, está, lo que me pasa es que veo más la importancia del dinámico en una rotura de poleas, como ha enseñado Rute, para ver cómo se desplaza el tendón, que no, que no en un trigger finger, porque el trigger finger juegas también con la clínica. Y ya ves el paciente si lo, puede, si lo puedes desatar o no. Y si no hicieras el vídeo tampoco te pasaría nada. Bueno, claro. Sí, sí. Gracias. Eh, con respecto a, al hombro, antes he visto una imagen eh, que habéis puesto como tenosinoitis de la PLB. Y bueno, eh, en mi hospital normalmente se le considera tenosinovitis cuando ese líquido rodea completamente el tendón porque los radiólogos me dicen que eh, comunica con la articulación. Entonces, eh, yo en esa imagen yo no lo hubiera dado de tenosinovitis. ¿Cuáles serían los criterios eh, para diagnosticarla como tal? Esta pregunta la va a contestar José por ausencia de Irene. No. Eh, a ver, si me estás preguntando con respecto al hombro. Eh, los tendones del hombro, eh, algunos de ellos no llevan vaina tendinosa, ¿no? lo único que tiene vaina tendinosa es el tendón del bíceps, que es ahí donde únicamente vas a poder ver la tenosinobitis. Eh, hay que diferenciarla muy bien la tenosinobitis del derrame peritendinoso y es que eh, cuando existe una tenosinobitis eh, hay una inflamación de la vaina, por lo tanto se va a engrosar y vas a tener, eh, además de ello, eh, un aumento de vascularización en el estudio Doppler. Entonces, eh, si tú ves que el tendón del bíceps ...tiene su vaina engrosada... ...líquido dentro y aumento de la vascularización... ...pues va a ser tenosinovitis. No sé si responde eso a tu pregunta. Sí, o sea, digamos que... ...tiene que tener un aumento de vascularización doble sí o sí... ...para darlo de tenosinovitis como tal, ¿no? Desde luego lo que tiene que tener es un aumento de grosor de la vaina... ...porque hay muchas veces que tú puedes ver... Eh, ...un poquito de líquido peritendinoso... ...incluso a veces eh, fisiológicamente... Y eso no quiere decir que haya una tenosinovitis, es decir, que cuando tú ves líquido puede haber simplemente una, un derrame peritendinoso que venga de la articulación, porque como ya sabes, cuando entra el tendón dentro de la articulación, que tiene una inserción también labral, pues eh, puede, hay contacto ¿no? entre la vaina del tendón y, y el mismo tendón. Entonces, eh, imprescindible para diagnosticar una tenosinovitis es que tengas un engrosamiento de la vaina. No. Hombre, el Doppler, eh, yo creo que es un componente en el que te ayuda a diferenciarlo, ¿no? Porque si tú, además de ver un engrosamiento de la vaina, que puede ser crónico, y una tensión que crónica, pues es rara, ¿no? Pero bueno, si tú ves que además tiene un aumento de la vascularización, pues más claro lo tienes, ¿no? Yo, respondiéndote la, la pregunta, en el libro del doctor Sanz... El rojo, ecografía musculoesquelética, que, que está muy bien, de los franceses, lo malo es que está descatalogado. Ellos hacían un eje corto y si superaba en eje corto de anterior, anterior a posterior a 2 milímetros, entonces ya la marcaban. O sea, la, y, y eran 2 milímetros de nada. Entonces yo lo que tengo en los, eh, en los documentos de imagen ecográfica estructurados, tengo de la literatura médica que voy leyendo, voy poniendo los valores de normalidad. Entonces lo marco. Otra cosa es que después el radiólogo eso lo transcriba o no. ¿Alguna otra cuestión? No, pues yo voy a hacerle una a Rosa. Están eh... en casa. Ya te creo. En el caso de que solamente haya un compartimento afectado en el tobillo, tú estudias los cuatro y si estudias los cuatro, ¿por qué? Y si no lo estudias también, ¿por qué? Bueno normalmente yo suelo, o sea lo que suelo preguntarles la clínica al paciente, partiendo de la base, porque ya sabemos que cuando tenemos un, un, bueno, pues una agenda de ecografías no nos podemos explayar como quisiéramos. Sí que es verdad que es lo que he comentado. Hay ciertas cosas, como por ejemplo es en el receso anterior, este líquido que podemos encontrar, pues deberíamos explorar algo más. ¿no? Las cosas a medida que hemos visto los compartimentos, como por ejemplo, oye, vamos a valorar el tibial posterior, pues no vemos nada, pues tendremos que valorar, o sea, lo que tenemos que tener claro es la anatomía y dónde se inserta cada cosa, pues para ver si tenemos que valorar algo más o no. ¿eh? Eh, y bueno, pues normalmente voy a punta de dedo y sí que hago comparativas absolutamente siempre. A pesar de hacer cinco años, 10 15 o 20 es la única manera que voy a solucionar y, y decirle al radiólogo, mira, esto es lo que estoy viendo y esto en el lado contralateral contralateralisano no está. ¿Alguna pregunta más? <risa> Yo pregunta no, pero ya que tengo a Rosa aquí y sabía que, que me ¿Sois? iba a pegar. Pues, ¿estos se han puesto de acuerdo? No, no, no, es un piropo, ¿eh? no te enfades. Uh -huh. Yo, Entonces, yo como soy ignorante, me gustaría que me enseñaras a buscar el spring ligament. Y ya está. Sí, si sí, te parece sí, bien, sí. pues si no soy, porque ya es te este cerramos? Spin, no, en serio. Sí, de tal y no al sí, sí, sí, escafoides. Sí, sí. ¿Eh? Pues en eso, en eso estaremos. La próxima vez que tengamos un poquito más de tiempo, te enseño lo que haga falta. Es duro, ¿eh? Yo tengo, tengo una para la doctora y es que en, en el DOMS, ¿cómo diferencia el dolor muscular tardío de una rabdomiólisis? Es importante hablar como atleta para perceber la clínica não só a dor, a localização e depois relativamente à imagem, é importante ter em consideração aquelas, aqueles parâmetros que uh, eu uh, referi. Sempre a ecosnicidade, a ecostrutura e a partir daí perceber então, normalmente quando temos uma lesão mais uh, crónica, mais a longo prazo, as características remetem-nos mais para uh, uh, uma hiperecosnicidade, porque há um acúmulo de tecido uh, conjuntivo uh, e até mesmo de uh, recrutamento de cálcio naquela zona, uh, podendo depois haver, como eu referi, calcificações, uh, num aspecto uh, mais, uh, um, não, uh, nomeadamente, por exemplo, em... Uh, um, a hiperecosnicidad inicial, de, cuando falei eh, de dor, eh, remete-nos para un aumento de volume, enquanto que, numa lesión tardía, o, normalmente no tenemos ese aumento de volume. Es uh -huh. una das diferenças, até más importantes. Ya hay más cuestiones. Vale, pues vamos a concluir la mesa con una exposición que nos va a hacer José. Sobre eh, patología de muslo. De ¿no? eh, ¿Me dejáis el...? Ah, está allí, vale. Bueno, pues simplemente, eh, acorde con la anterior charla, pues vamos a ver un poco cuál es la patología más, más frecuente en el muslo y la cadera. ¿no? Eh, como ya ha dicho la doctora, pues estos son los grados de rotura fibrilar, que es lo que vamos a, a buscar eh, en, la, en los compartimentos, sobre todo eh, anterior y posterior, porque bueno, el medial se, es menos frecuente. ¿vale? Eh, y bueno, pues El grado 1 pues es una desestructuración fibrilar, como podéis ver aquí, ¿no? que el patrón fibrilar está alterado, con alguna pequeña mueca de líquido por aquí. El grado 2 es una rotura parcial, y el grado 3 es una rotura total. En nuestro hospital eh, hemos quedado con los traumatólogos que nosotros también lo graduamos en grado 4 cuando hay una afectación de la fascia o una desinserción del músculo, pero bueno, esto ya es una cuestión interna. Este es un paciente de 45 años que vino con un traumatismo de muslo eh, después de un accidente de tráfico. ¿vale? Entonces, eh, lo, que, lo que vimos fue eh, múltiples eh, roturas fibrilares que no son muy frecuentes, porque eh, realmente aquí podemos ver una rotura fibrilar grado 2 del vasto intermedio, ¿vale? que es un músculo que eh, no se lesiona tan frecuentemente, aquí una rotura pequeña a grado 1 del vasto intermedio y del recto anterior una rotura a grado 2 igualmente aquí. Eh, esta, esta rotura del vasto intermedio también se puede producir por, eh, por cizallamiento. Eh, la rotura del recto anterior eh, siempre son más frecuentes en hiperextensión. ¿Vale? Como por ejemplo podéis ver aquí. Tenemos aquí el recto anterior, que como ya hemos dicho antes, es el más superficial de todos del complejo extensor. Y tenemos aquí una zonita donde aquí hay una colección de líquido. ¿no? Eh, no veía, estaba bastante retraccionado este músculo y entonces sospechábamos que la porción cuadricipital del recto anterior eh, estaba rota. ¿no? Lo que luego se confirmó con la resonancia magnética, como veis aquí, ¿vale? que está eh, fuera de fuera del tendón del cuádriceps, ¿vale? está mucho más para arriba. ¿vale? Fijaos que aquí está el basto, aquí está el vasto, este es el fémur. Fijaos dónde llega este músculo. ¿no? Aquí tenemos eh, un paciente de 35 años. Eh, este fue eh, un, un paciente que hacía alterofilia, que cogiendo mucho peso de repente eh, notó un, un dolor muy brusco en el muslo y una hipotencia funcional para la extensión. ¿vale? Y como veis aquí eh, tenía una rotura del tendón cuadricipital, ¿vale? que también está un poco retraído con un gap entre los dos cabos ¿no? el, el, el cabo patelar y el cabo muscular de no sé cuánto mide esto porque lo he cortado pero bueno, estaba totalmente roto ¿no? y luego se confirmó eh, con la resonancia y aquí como eh, no teníamos la resonancia prequirúrgica os he de la posquirúrgica que veis aquí como ya está cosido el tendón a la patela vale, los dos eh, tornillitos por aquí eh, en una teno, eh, tenosíntesis eh, también tenía, pues, eh, lógicamente, muchísima cantidad de líquido porque es un tendón muy gordo y muy muscularizado, vale Esta es la lesión que os quería contar eh, antes, que eh, es una lesión bastante frecu relativamente frecuente del recto anterior, que se llama The globin Injury, ¿vale? y que luego lo que pasa es que eh, la, la parte anterior del tendón del recto anterior... vale eh, se despega de, de lo que es la parte lateral, ¿vale? Es decir, la parte anterior, que es la que tiene la morfología bipenneada y que es la que hace que ese músculo haga su labor, pues eh, se ha despegado de la, de la parte externa, que es unipenneada y entonces eh, pues hay una impotencia funcional grande, ¿vale? Aquí se confirma con la resonancia, veis que se ha despegado esta parte, que es la anterior, de la parte más externa, ¿no? Aquí también podéis ver en un corte eh, coronal que no tiene la forma que debería tener, que es forma de pluma. Aquí tenemos eh, este eh, hematoma intramuscular, bueno, etc. Eh, esto es eh, una lesión que vimos de, eh, del recto anterior en su inserción proximal del tendón indirecto, ¿vale? Cuando fuimos a explorar ecográficamente no encontramos el tendón por ninguna parte, aquí un pequeño cabo y luego dentro del, del músculo teníamos eh, pues esta cosa que no sabíamos muy bien si era sangre, no era sangre o era parte del tendón que se había caído para allá o qué era. Cuando le hicimos la resonancia vimos que efectivamente había aquí una lesión del tendón indirecto, ¿vale? Aquí veis un cabo y aquí otro cabo, ¿vale? Que aquí lo podéis... Lo, ver vale, que hay falta parte del tendón de aquí ¿no? y está caído aquí. Y esto es lo que lo que vimos en la ecografía, vale, que se había retraído totalmente el tendón. Es una rotura total, eh, total del tendón indirecto. Eh, en la parte posterior, pues lo que hemos comentado antes, la rotura más frecuente, desde luego, es la del bíceps femoral. ¿vale? Eh, cuidado con el bíceps femoral porque muchas veces... Eh, no se ven muy bien esa desestructuración fibrilar si la rotura es muy pequeña eh, porque eh, se junta con el semitendinoso. ¿vale? Entonces, siempre verlo eh, en las dos posiciones, ¿vale? en axial y en longitudinal. Aquí podemos observar que hay como una pequeña franja de líquido ¿vale? y cuando lo estiramos pues vemos que hay aquí una pequeña roturita que bueno, pues es una rotura fibrilar grado 2 del bíceps femoral que es súper frecuente vale aquí ya os pongo una un poquito más gorda vale que es una, una lesión del bíceps femoral también en posterior vale es un gran hematoma intramuscular grados también porque realmente no estaba roto entero cuando le hicimos la resonancia podéis ver en el T2 con FATSAT que tiene aquí toda este, esta hemorragia vale el T1 también y estos son unos meses después la ecografía que le hicimos y la resonancia posterior que ya pues obviamente todo este hematoma se había reabsorbido y solo quedaba pues, una pequeña desestructuración ya un poco crónica ¿no? de este tendón, aunque también un poquitín de líquido ahí coleccionado entre las, las fibras musculares. Eh, otro tendón que también a veces se o sea, otro músculo que también a veces se rompe es el semitendinoso. ¿vale? Y aquí tenéis pues, una pequeña roturita. Como veis, aquí una roturita muy proximal, porque aquí tenemos ya la tuberosidad isquiática, vale, es una rotura grado 2, pero luego eh, el músculo en sí, eh, en su parte más mm, caudal, estaba bastante bien. ¿no? Cuando lo hicimos la, la resonancia, pues vimos que tam, pues, eh, era un poquito más grande de lo que nos había aparecido en un primer momento a nosotros en la ecografía, porque a veces pues, la ecografía es lo que tiene, que infradiagnostica, y en la resonancia pues, tenía un hematoma un poquito mayor, que se iba aquí perifascial y bueno. Eh, otra patología que también es relativamente frecuente de ver es la bursitis de la pars anserina. ¿vale? Entonces, cuando nosotros eh, intentamos eh, buscar, bueno, buscamos la, la pata de ganso, pues lo que nos podemos encontrar es líquido adyacente, ¿no? Es decir, esta bursa que está aquí, intentando que los tendones no tengan ese rozamiento, pues se ha coleccionado y se ha puesto más gordo, ¿no? Como veis aquí, el liquidito adyacente a la parsanserina. Y otra patología que también es bastante frecuente es la tendinopatía del tendón eh, a nivel proximal de los isquiotibiales. Es decir, cuando el paciente se sienta, le duele el culo literalmente. Y es porque este tendón eh, está engrosado. Fijaos cómo tiene aquí la inserción en la isquiática, que está muy irregular, ¿no? con algunas pequeñas calcificaciones ahí en la inserción y demás. Es un tendón bastante gordito. Eh, en los aductores eh, es... El que con mayor frecuencia se lesiona, desde luego, es el aductor largo, como hemos dicho antes. ¿vale? Y aquí os traigo pues, cómo se vería una rotura del aductor largo. A veces es verdad que como tiene tanto eh, hematoma intramuscular y demás, pues es complejo orientarnos en qué músculo es el que el que se ha, se ha lesionado. ¿no? Pero bueno, un truco es que vayáis eh, viéndolo de caudal a cefálico, ¿vale? porque así vais... Bueno, sabéis que primero va el, el autor mayor, luego el autor menor, y luego ya vais a saber si es el, el largo o el pectíneo el que se ha, se ha sonado. En este caso, a una rotura grado 2 del autor largo. Aquí veis el hematoma intramuscular con la desestructuración fibrilar. ¿no? Aparte, estas roturas también eh, dan equimosis de la piel. Eh, es así. Eh, Aquí os he querido traer eh, un, una cosa que también es relativamente frecuente de ver, eh, sobre todo en lesiones eh, deportivas, que es la osteopatía dinámica del pubis. Y esto se da en pacientes eh, que vienen, que son, por ejemplo, jugadores de fútbol que hacen muchísima fuerza con los músculos del, eh, del muslo y no tienen nada de capacidad muscular a nivel del abdomen. Entonces, ¿qué pasa? Que los músculos del, del muslo tiran mucho y los músculos del abdomen tiran poco, hacen un, un, una contrarrestación de fuerzas pues que no es suficiente, ¿no? Entonces, se produce esta osteitis púbica y que se ve como un, en, un engrosamiento ahí de parte blanda en la sínfisis del pubis y además se puede ver, como, eh, como bien veis aquí, eh, una irregularidad en el hueso cortical, ¿no? Que se confirma en la, en la radiografía. Fijaos aquí como eh, hay incluso como pequeños abulsiones, ¿no? En la cadera, lo más frecuente, lo más frecuente, lo más frecuente, que os pidan en, en niños, desde luego, es la, eh, valorar si hay una sinovitis de cadera. El niño, típico niño, con infección viral, que viene con una cojera. Pues, ojo, que la, tenosino, la sinovitis transitoria de cadera es súper frecuente. ¿Y eh, qué es lo que vemos? Como comentábamos antes... Eh, engrosamiento de la, de la sinovial, ¿vale? Que es fundamental para hacer diagnóstico de una sinovitis. Porque si no tuviéramos este engrosamiento sinovial y solo tuviéramos líquido, ¿vale? Que en adultos ya lo vemos que, que se ve, es un derrame articular y no una sinovitis de cadera. ¿Vale? Esto sobre, sobre todo en niños, ¿vale? Vale. Eh, termino ya, eso eh, sea que no queda nada. En adultos, pues eh, el derrame articular, como vemos, fijaos, tenemos derrame en la parte más eh, cefálica y luego ya en la parte más caudal. ¿vale? Antes se va a llenar esto, que esto, simplemente por el declive de la gravedad. Entonces, no olvidaros nunca, por fa, de eh, mirar la parte más cefálica de la cápsula articular, que es ahí donde más se va a coleccionar. La ecografía tiene muchísima utilidad en, en estos casos porque realmente cuando un paciente viene con una monoartritis... Eh, siempre es necesario hacer eh, un diagnóstico diferencial, entonces esta, este líquido siempre hay que pincharlo para ver de qué tipo es, si es inflamatorio o es infeccioso, ¿vale? nunca nos podemos saltar eh, una artritis séptica porque eso es como una negligencia médica. vamos. Entonces pues aquí eh, os traigo el, la foto de a, cómo se pinchó esto y que se le sacó el líquido y se le analizó y ya está. Esto sí que es frecuente, frecuente en el adulto y nos trae por el camino de la amargura el síndrome trocanterio en el adulto. Dolores de cadera, sobre todo, eh, mucho más frecuentes en mujeres, ¿vale? A punta de dedo, muchísimo. ¿Y qué es lo que hay que buscar? Pues, como os he dicho antes, buscamos el Everest, simplemente. Se puede dar por muchos motivos este dolor eh, trocanterio. Uno, porque haya una, teno, una tendinosis de, de los tendones, del glúteo medio o del glúteo menor, mucho más frecuente del glúteo me, eh, medio que del menor. ¿vale? En este caso fue del glúteo menor, que luego se confirmó con la resonancia. Aquí tenéis eh, dos cortes, uno sagital y otro axial en un FAT-SAT, ¿vale? que veis cómo hay un aumento de la intensidad de, de los dos ten, del tendón. ¿vale? Aquí y ahí. Vale. Aquí una tendinopatía del glúteo eh, medio, que es mucho más frecuente, con pequeñas eh, abulsiones óseas ahí en su inserción trocanteria, como veis por aquí, ¿vale? Esto no es una tendinosis calcificante, es una tendinopatía insercional cuanto menos, pero no una tendinosis calcificante, ¿vale? Y eh, se conformó también por, por la resonancia, ¿vale? Que es una tendinopatía del, del glúteo medio que produce dolor trocanterio o síndrome trocanterio, ¿vale? ¿Qué también nos puede producir eh, un síndrome trocanterio? Pues una bursitis, ¿vale? Es decir, que haya líquido en la bursa trocanteria. Aquí tenéis este liquidito que también se pinchó, que se confirmó con, con la resonancia, ¿vale? Es decir, que si tenemos un síndrome trocanterio, que tendremos que ver? Si están bien los tendones del glúteo medio del glúteo eh, menor y si, no, y si hay bursitis o no, ¿vale? Y luego el famoso síndrome de la cintilla o banda iliotibial, que pues bueno, eh, hay que explorarla en toda su extensión. Entonces, primero nos tendremos que ir a la rodilla, al tubérculo de Yerdi, para verla salir... Eh, recorrerla por todo eh, la fascia anterior del, de, la, de la fascia lateral del cuádriceps y luego ver eh, ya el tendón del músculo tensor de la fascia lata. ¿no? Pues fijaos, aquí puede ser, en, en este caso fue un paciente que tenía un pedazo de tendinosis, fijaos cómo está este tendón en el tubérculo de Jerdy, o sea, está totalmente alterado. vale Podemos ver liquidito ¿vale? alrededor de la fascia o liquidito postfasia. ¿vale? Esto, sobre todo, se da, en, se da en corredores, muy frecuente. Y, eh, bueno, aquí os traigo un caso de una rotura postraumática eh, que fue una chica que se cayó de un caballo y se cayó de culo, ¿vale? Y eh, se rompió el glúteo mayor, que esto sí que es infrecuente, la verdad, porque una rotura del glúteo mayor, pues algo de muy alta energía te ha tenido que pasar, ¿no? Pues esta chica, veis que tiene aquí un pedazo de hematoma intramuscular de la leche que luego se confirmó con la resonancia, ¿no? Este es el, el culo, básicamente. Ah, y otra lesión que es verdad que la, la puse porque siempre aquí eh, me gusta ponerla porque muchas veces confundimos lo que es un hematoma intramuscular con una lesión de Morel-Lavallé, ¿vale? El Morel-Lavalle es una lesión que se produce por cizallamiento entre el tejido celular subcutáneo y la fascia del músculo. Es decir, que eh, hay un movimiento de cizallamiento y entonces se levanta ese tejido celular subcutáneo o grasa subcutánea y se despega de la, de la fascia muscular. ¿vale? Entonces, por favor, diferenciar muy, muy bien si estáis dentro del músculo o no estáis dentro del músculo porque esta lesión es bastante típica en, eh, en traumatismos de alta energía Vale, sobre todo en el muslo, como veis aquí, que es muy frecuente y hay que distinguirla de una rotura fibrilar, ¿vale? Lesión de Morella Valle. Y hasta aquí. Muchas gracias, José. Bueno, quiero dar las gracias a todos los componentes de la mesa, a todos los que habéis hablado. Ha sido un placer contar con vosotros y muchísimas gracias por haber aceptado la, la invitación. Un aplauso.